que tampoco cubrir tu dolor con la presencia de otra persona. Porque ese sin duda es el peor error que se puede cometer al momento de finalizar una relación amorosa. Es normal que cuando una relación amorosa llega a su final, sientas tristeza, sientas angustia, sientas miedo, ansiedad, incluso enojo.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 Así que si tu relación ya terminó, es momento de levantarte, de recoger tu dignidad y seguir, pero ¿cómo hacerlo? Para que este proceso sea más llevadero y lo superes de la forma correcta, pon en práctica los siguientes pasos que te voy a dar a continuación. Número 1. Disfruta de tu soledad. Este paso sin duda es muy doloroso, pero también necesario. Cuando te quedas solo, extrañas a la otra persona, inevitablemente la piensas, sientes su aroma aunque esté a cientos de kilómetros, te sientes culpable aunque no lo seas. Eso es normal. Así que no busques tampoco cubrir tu dolor con la presencia de otra persona. Porque ese sin duda es el peor error que se puede cometer al momento de finalizar una relación amorosa. Te lo voy a explicar por qué. Mira... Si tú terminas una relación amorosa y de inmediato buscas a una persona solo para evitar sentir dolor, ese momento te sentirás súper bien, pero luego te vas a sentir confundido y no vas a saber si de verdad quieres a esa tercera persona o no. Y puede ser, tal vez, tu expareja regrese a pedirte una nueva oportunidad y en ese momento la confusión será aún muchísimo más grande. Y lo peor es que el... Dolor que debiste haberlo vivido al principio del final de esa relación, ahora solo será más grande. Así que, si en este momento quieres llorar porque tu relación terminó, llora hasta quedarte sin lágrimas. Siente tu dolor y aunque parezca cruel, disfruta de tu dolor. Número 2. Acepta tu realidad. Con cada lágrima que va cayendo por tus mejillas, ve aceptando que esa persona ya no es ni será parte de tu vida. Si tu ex no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento, entiende que por más que hagas las cosas bien para recuperar la relación, la relación continuará exactamente igual o incluso peor. Recuerda las razones por las que terminaron y ve razonando que la vida continuará con o sin él. Y lo mejor es que continúe bien, pero sin él. Número 3. Vuelve a rodearte de las personas que te aman. Rodéate de tu familia, de tus seres queridos, de tus amigos. Sin duda esas personas te van a ayudar de la mejor forma. Para que obviamente este proceso de duelo sea más llevadero. Y cada vez que pienses en volver con tu expareja pensarás aún muchísimo más. Porque lo que menos querrás es defraudar a tu familia, a tus seres queridos. Yo soy Maribel y nos volveremos a ver en el siguiente video.